Es un verdadero privilegio estar sentado hoy en esta mesa junto a nuestro querido amigo, el doctor Jesús Anser Rodríguez, secretario del Consejo de Seguridad General de la Presidencia de la República y por supuesto eh, de Andrés largos porque hace muy poquito tiempo esta institución maravillosa, cumplió 100 años y han hecho un trabajo en los últimos eh, 10 años sobre todo muy destacado para los enfermos a quienes nosotros representamos. Jesús, muchas gracias por la atención y por la amabilidad. Muchas gracias David, y, y pues la asociación pide un deseo por participar y, y realmente el Consejo de Salubridad General es pues, un organismo muy importante, cumplió efectivamente 100 años de estar en la Constitución y bueno, pues el trabajo realizado lo estuvimos difundiendo durante todo el año, para que se conociera realmente los alcances de, del consejo en los temas muy importantes como son los de calidad, que es la certificación de los establecimientos de atención médica, un proceso fundamental para, para garantizar la calidad y seguridad de atención a los pacientes y que durante este año, además de haberlo promovido el proceso, hemos logrado también una integración para tener un modelo actual de calidad donde acreditación y certificación transitarán juntos para que al final pues México tenga lo que queremos y que garanticemos sobre todo la calidad y seguridad de atención a nuestros pacientes y un tema dentro de este trabajo tan intenso del consejo pues es apoyar iniciativas que vayan siempre con un impacto en el tema que pues a mí me apasiona, que es la responsabilidad social. Y yo creo que el organismo que represento dentro de esta gran estructura del gobierno de México, con el presidente Enrique Peña Nieto, pues es eh, que cada parte tenga eh, una función, pero que sobre todo, pero que sobre todo esa función vaya, de, vaya dirigida a donde debe de actuar. Y yo creo que un, en el área de salud, el atender a los diferentes grupos el tener lo que debe de tener un sistema de salud que es la equidad, la inclusión, la accesibilidad y en esa accesibilidad garantizar la calidad de la atención para una cobertura mayor. Yo creo que el Consejo es, hace también un trabajo muy importante. Entonces, pues hemos dado pasos, creo que lo hemos cumplido y, y, y creo que vamos por ese camino tan importante donde todos los mexicanos dentro de esa carta magna se nos garantiza la salud y por lo tanto creo que esa es una petición propia que por ley se debe de dar. Yo quisiera refrescar un poco en mi memoria el día que te conocí personalmente, yo tenía el gusto de conocerte a través de tu trabajo, te seguía, seguía tus esfuerzos, pero cuando te conocí personalmente la impresión que me llevé fue que el hombre que había sido Designado para cubrir esta muy honorable posición era el indicado en tu persona porque no solo has continuado el esfuerzo que ya tenían trabajando los otros secretarios sino que motivaste una atención con esfuerzo que fue más determinado y alcanzó objetivos que perseguíamos desde hace mucho tiempo háblanos de esto muy bueno que hiciste durante este lapso que llevas como secretario Sí, yo lo mencioné hace un momento que el organismo, el Consejo de Salubridad, tiene una actividad preponderante, pero que tiene que tener impacto. Sí. Cuando yo te conocí la primera vez aquí en esta oficina, sí. me platicaste el tema, en eh, eh, la parte de lo que es enfermedad rara o poco frecuente, sí. y eh, con una fuerza tan, tan importante que, que me llamó la atención, en el sentido de, de lo que eso significa. Sí. Y... Estuvimos viendo durante estas pláticas que se vinieron posteriormente la posibilidad de que tu propuesta y la propuesta de las asociaciones pues, tuviera un impacto. Sí. Y había que crear la estructura. Sí. Y esa estructura que el Consejo sí le permite dentro de, su, de sus funciones era eh, una comisión que tuviera eh, una actividad ...donde estuviera representada no solamente las instituciones del área de salud... ...sino también las asociaciones. Sí. Y así que pudiéramos sumar esfuerzos. Sí. Porque ustedes, con la asociación que tú representas, Pide un Deseo... ...y el resto, que están en México y en todo el país... ...representan eh, un conocimiento porque lo viven. Sí. Lo viven con sus hijos, con los pacientes... Entonces el consejo le, le interesaba mucho esta parte porque para mí la responsabilidad social es fundamental y creamos la comisión que se tuviera unas funciones específicas. ¿Cuál era? Pues un registro y un seguimiento de las enfermedades raras o poco frecuentes, sí. tomando en cuenta que se requería tener la información. Y yo creo que a, un poquito ya cercano a los meses ya que llevamos de junio a la fecha, la comisión ya tuvo sus primeras reuniones, está elaborando un, un modelo para poder tener esta información, codificarla y empezar a trabajar eh, eh, eh, en, en forma integrada con las asociaciones para recibir propuestas. Logramos por primera vez incorporar ya las enfermedades raras un poco frecuentes en el listado. Logramos que el Seguro Popular eh, esté integrado como una enfermedad que cuesta, de lo que es necesario atender, sí. y un tema que tiene que cerrar la pinza, pues serán los medicamentos. Sí. Entonces creo que, creo que la comisión en este momento tiene una diversidad de acciones, la más importante ahorita es el registro y el seguimiento, sí. elaborar lo que es el listado que ya está, y seguir con el resto de los temas. Sí. Yo creo que fue una decisión muy importante, también quiero mencionar, que el doctor José Narro Robles, Secretario de Salud y Presidente del Consejo de Salud y Datri, eh, comunicado yo con él en forma permanente, pues eh, nos dio todas las facilidades y él muy interesado también que pudiéramos atender esta demanda, que como tú lo mencionas llevaba muchos años, sí. ¿verdad? Y que incluso pues, hemos estado en el Congreso, hemos estado en ponencias... Y se veía, se veía, hasta que logramos ya, como, como documento, pues, integrar la comisión. Entonces creo que vamos por el camino correcto sí. y yo creo que eh, lo mejor está por venir. Estoy seguro de ello. Ha, han tendido ustedes una suerte de andamiajes y puentes que han sido eh, los que nos han hecho posible llegar a estados de resultados que no teníamos antes. Entonces, hoy en México, más de 700 enfermos con padecimientos poco frecuentes están siendo atendidos con tratamientos de primer nivel, que solo se podría pensar que existirían en el primer mundo. Aquí lo estamos haciendo también, y sé que este es un trabajo intenso de una labor determinada, no ceder ningún espacio que tenga que ver con pérdidas de tiempo, porque nuestros pacientes, tú lo sabes, no tienen tiempo. Cuando eh, se trabaja en estos temas, que son tan importantes, a la hora de hacer las precisiones para ser elegible alguna enfermedad, y darle tratamiento, entiendo que una suerte de, digamos, buenos augurios lanzamos desde las asociaciones de pacientes, pero ustedes, el Comité, el Consejo de Saludidad, deciden sobre esos temas. Siempre nos ha preocupado y nos estamos ocupando de lograr que antes de que ustedes tomen las decisiones que entiendan adecuadas y responsables, también encuentren la participación de nuestras opiniones para que las puedan incorporar. Porque yo se lo he dicho hasta al Presidente de la República, si tú tuvieras un hijo con una enfermedad rara, estoy seguro que mañana aprobaban el medicamento. El tema es complicado y sé que tú, junto con todo el Consejo, trabajan de una manera muy importante para darle salida a una suerte de enfermedades que requieren tratamiento y sé que debe de ser paso a paso, ¿no? En México no podemos hacer erogaciones de los tamaños que a veces se, se requieren, pero, pero también es cierto que han agilizado ustedes este proceso que antes era totalmente, totalmente anquilosado y hasta un poco eh, de flojera. A mí me parecía que había algunas resoluciones que se tomaban cuando se les ocurría. Hoy me parece que las resoluciones se toman de manera institucional. Atendiendo la responsabilidad social. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo creo que un tema importante cuando eh, pues me dieron la oportunidad de tener esta, esta posición, este encargo de, del Consejo de Salud General, pues era tener apertura, transparencia y sobre todo acciones, como lo menciono, para que tengan impacto. Y para, para mí como, como secretario, pues era integrar Creo que la primera etapa, analizar e integrar, creo que vamos por ese camino. Y creo que las acciones que el Consejo está implementando son ya muy claras. ¿no? Sí. En el tema de calidad, en el tema de las enfermedades raras y poco frecuentes, en el tema de los cuadros básicos de medicamentos, los hemos también eh, modernizado y hemos incluido también los medicamentos innovadores, los medicamentos que son necesarios lo que se requieren. Estamos trabajando con cuidados paliativos, estamos trabajando con autismo, es decir... Temas importantes. Pero de todo de todo eso, lo más valioso, creo, y eso lo más valioso porque para mí representa a la sociedad, es la, la integración de ustedes como asociación. Porque en la medida en que recibimos la información de las propuestas de ustedes, nosotros nos damos una orientación. A veces, pues como todo, no hay los recursos, pero tampoco es un impedimento para poder avanzar. Sí. Yo creo que ahí eh, la parte de, de, de comunicación nos permite hacer planes, proyectos que pueden consolidarse mañana. Creo que lo que está haciendo el Consejo ahorita con las enfermedades raras y poco frecuentes tiene ya una parte clara de lo que viene, un presupuesto, etcétera, etcétera, que va a permitir en esa integración eh, poder cumplir con la demanda que se tiene que venir. Sí. Un tema que me preocupa a mí... Principalmente, bueno, es que estamos muy divididos en espacios en México. No, no somos tan, tan homogéneos. Sí. Entonces, en esa parte heterogénea sí nos interesa también al Consejo poder definir regiones para poder atenderlos mejor. Sí. Yo creo que ese es el otro tema que tenemos que trabajar. También definir la prevalencia en este tema especial. Sí. Porque por regiones también es diferente. Sí. Entonces, todo eso implica un trabajo muy exhaustivo de la Comisión. Sí. La Comisión está integrada por expertos, sí. me dio la tarea de buscar a los mejores sí. eh, y yo creo que incluso ahí, ahí levanta la mano a asociaciones y, y expertos que quieren participar y les vamos, a, les vamos a dar también entrada porque para nosotros es muy importante, ¿no? entonces pues creo que vamos bien, sí. después de esa primer plática creo que eh, puedo decir vamos cumpliendo, no puedo decir misión cumplida total porque esto no se acaba, pero sí puedo decir vamos cumpliendo con, con, con lo que quedamos y, y esperemos que, que, que lo mejor esté por venir. Yo estoy seguro que sí. Cuando te, te conocí hace algunos meses ya, eh, te comenté que como origen de todos estos esfuerzos, el nacimiento del proyecto Pide un Deseo México daba como, digamos, era el resultado de una intensa búsqueda por darle atención a mis hijos que tienen la enfermedad de Boschere. Sí. ya después pensé, es ilógico que solo sean los míos, tengo que abarcar además eh, madres y familias que requieren de estos apoyos y yo ya me conozco el camino. Después creamos la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y con la Federación Mexicana de Enfermedades Raras hemos encontrado que la catapulta de enfermedades nos llega en aluvión y nos indica que muchos en México requieren no solo atención y disposición, sino información. No hay medicamento para todas las enfermedades, en México no hay medicamento para todas las enfermedades, para las que algunas ya hay medicamento y estamos haciendo nosotros o tratando de hacer un compendio de información que sirva como una referencia, como una biblia de información para estas enfermedades a través de nuestras páginas. Cuando hablé yo de eh, la base de datos que se llama El Faro, que te referí, que era la idea de crear una, un verdadero catálogo de los enfermos que tenemos, con sus enfermedades, con sus miembros eh, familiares, con sus médicos, con las instituciones que los atienden, tú me dijiste que esa era una idea que sería la necesaria para que no solo estas enfermedades, sino muchas otras fueran verdaderamente categorizadas y observadas de manera precisa, con seguimiento específico. Yo te quiero felicitar a ti por, entre muchas otras, por dos razones fundamentalmente. Una, porque haces lo que dices que vas a hacer. Y la otra, porque lo haces rápido. Y cuando digo lo haces rápido, Jesús hace 22 años, conozco estos temas, he estado sentado aquí con cuatro secretarios de Salud General, los cuatro han sido amables, amigos extraordinarios y colaboradores para los enfermos como aliados insustituibles. Pero en tu caso, encontré, como me dijo un día mi hijo, este doctor se le nota el compromiso de lejos, es un tigre, y pues es de los tigres de Nuevo León. Eso a mí me hizo sentir, y lo he referido en muchos foros en México, fuera de México, que tenemos un Consejo de Salud General que atiende uno de los hombres más preparados en México, que se reunió de un selecto grupo de, de especialistas en los temas que pueden definir correctamente las estrategias para con responsabilidad social atender a nuestros enfermos, pero no solo eso eres de los pocos funcionarios de la república yo conozco algunos pero tú eres de los elegidos que tienes una retroalimentación inmediata para cualquier petición que te hace cualquiera de los involucrados en estos temas cada, por ejemplo, y te lo agradezco en el alma cada que yo solicito de tu atención, me das una cita inmediatamente. Eso no sucedía siempre, ¿eh? no contigo, no con otros sucedía. Era muy complicado, porque siempre me hablaban de las agendas, complicadísimas. Tú siempre tienes un espacio en tu agenda, y eso es maravilloso porque nos permite certidumbre al contar con la respuesta, atención y disposición de uno de los 300 hombres que decide los destinos de los enfermos en México. Eso es muy importante, porque si tenemos la apertura, de tu amabilidad, de tu puerta, de tu oficina, de tu grupo de trabajo, también podemos pensar que otros, que no son tan importantes como tú, tendrían que hacer lo mismo. Hoy estamos a 28 días de celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes. Yo te quiero pedir que nos regales un comentario para que todos aquellos que van a escuchar y ver esta entrevista se queden con esa información que tú nos compartes y que tiene que ver con el Día Mundial de las Enfermedades Raras, Por favor, Jesús. Sí, bueno, primero agradecerte tus comentarios. La verdad que dentro de mi vida he quedado en mucho en la parte de educación, en la parte de salud, que me tocó una buena parte en Nuevo León y ahora acá en la Ciudad de México. Pues lo más importante es que realmente seamos servidores públicos, sí. es el término, sí. tenemos que servir. Sí. Y en esa parte importante que lo que hagamos dentro de lo que nos toca en este momento, como el Consejo, pues tenga impacto. ¿no? Claro. Y ahora que viene el día, el día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, pues es eh, una extensiva, eh, primero felicitación a todas las asociaciones que participan, que están federalizadas ahora y a cada uno de los que, y a cada una, porque son hombres y mujeres, sí. que le han dado vida, y por, por vida, sí. porque le das tu vida para dar más vida. Sí. Y yo creo que esta es una parte muy importante de estas asociaciones donde tú representas, muy importante David, eh, pues un liderazgo que, que has continuado y lo hiciste por necesidad de tu familia, sí para darle vida a tu familia, sí. y ahora para darle vida a más pacientes. Sí. Yo creo que esta es la satisfacción, entonces yo quiero decirles a, a todas las asociaciones, felicidades por, por estar trabajando, sé que es un esfuerzo a veces difícil, pero que en este camino estamos juntos. El sí. Consejo, la Secretaría de Salud con el doctor Narro, con el doctor José Narro, todos los equipos, y yo creo que desde el Presidente de la República eh, lo ha dado eh, en forma muy importante. Anunció hace unos días eh, a mayor cobertura del Seguro Popular. Está interesado en que esto se dé. Son planes que tienen que cumplirse. Sí. Y en el tema especial, de enfermedades poco frecuentes, pues yo creo que ese es, una, es un valor que tenemos que cumplir. Es un valor histórico. Es eh, cumplir porque lo tenemos que hacer. Y lo vuelvo a comentar. Felicidades a todas las asociaciones, seguiremos trabajando, cuenten con el Consejo de Salud de la General. Muchas gracias Jesús, yo, mis queridos amigos, a quienes nos estén escuchando y viendo, quiero referir que todos los que me conocen, y estoy seguro que muchos de los que me conocen están viendo esto, saben que yo nunca digo algo que no sienta de todo corazón. Este hombre es mi amigo, es un gran funcionario de la República, es de esos que quisiera uno que continuara mucho tiempo, y por eso agradezco triplemente esta, este espacio que nos brindaste y esta amabilidad con la que nos has tratado. Muchas gracias, Jesús. Le agradezco mucho. Muchas gracias.